Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. En sus sus sus Papel. Mirad, hey. hoy, oh. a petición popular, eh, voy a hacer estos dos bolígrafos, ya he seleccionado las cuentas, para ir adelantando trabajito, no tienen nada no, nada nada nada en especial y vamos a, a, a hacerlo como, como yo lo hago hay muchas americanas que se han grabado vídeos estos bolígrafos son boli mira se abre así se cierran así y pues vamos a llenarlo hay gente que lo desenrosca de aquí abajo que también se desenrosca y también se desenrosca del taponcito de aquí arriba, ¿vale? Entonces, la primera cuenta que yo le voy a poner va a ser esta arandela, que son de Teddy, que viene justo al ser el diámetro de la circunferencia donde va anclado este este este varal. Este varal. Mirad cómo voy a decirlo. Bueno, pues aquí mismo esto se desenrosca también de aquí veis se desenrosca de ambos lados entonces lo podéis llenar por donde queráis o bien por la parte de abajo o bien por la parte de arriba yo lo lleno por la parte de arriba porque me es más fácil para calcular el grosor y la altura de las piedras entonces por ejemplo veis que no se ve nada porque queda ras con ras entonces pues nada y cogiendo las cuentas que más os gusten y, y vais llenando el bolígrafo voy a utilizar estas cuentas eh, que es con la colaboración que hice con COVID eh, con Cobead eh, que me lo mandaron ellos entonces la voy a poner aquí veis estas otras piezas que son de metal eh, perdón un momentito esta no hay. vale esta va así al revés esta la voy a meter aquí vale entonces ahora meto esta que es naranja esta que es de color parece negra pero en realidad es azul marino meto esta vuelvo a meter otra azul ahora iría esta que también es de teddy esta ahora voy a poner otra vez otra de las que me mandó cobert veis meto esta la americana la hacen todas con con estas como las de tipo pandora ¿eh? pero yo no tengo tantas ni ni ni vamos que no que no tengo entonces meto la última esta y voy a meter esta argolla que es donde irá puesto lo que le queramos colgar y por último otra solamente le pongo esta arandela abajo veis procuro centrarla antes de cerrarlo y cierro y ya estaría nuestro boli relleno bueno yo lo he hecho así porque es tipo tipo halloween ¿veis? con estos colores que son muy de Halloween eh, ¿qué voy a hacer ahora? vamos a hacer el otro este sería el contrario naranja ¿veis? lleva este en mate pero este lleva brilli brilli lleva purpurina eh, ¿cómo se llama esto? Eh, que no es blanca que tiene colores irisentes ¿no? O holográfica ¿veis? lo lleno por aquí y voy a empezar a llenarlo con una de las argolla del teddy que me viene de perilla bueno pues sigo llenando ahora por ejemplo pues voy a ponerle eh, a ver esta esta no voy a coger voy a ponerle este que es una una es de plástico ¿eh? eh que quería deciros que eh, el, cuesta trabajo al principio meterla pero le va haciendo la rosca poquito a poco y, y entra perfectamente luego pues le voy a meter por ejemplo esta verde ¿ves? que procuramos después la hora de cerrar que quede en el centro voy a meterle eh, esta que también es verde que esta la voy a hacer entera en verde ahí ahora mira tengo esta lentejuela que yo me parece que me lo mandó Scratchy eva que es también iridiscente y hay algunas que son más verde otras son más naranja entonces esta la coloco aquí veis ahora voy a coger esta piedra que esta piedra es de cristal es cuarzo y no entraba en el tenía el orificio muy chico quiero deciros que mirad lo he dejado aquí con esto con estas limas cilíndricas de metal veis que está manchada de polvito blanco de lima el agujero lo lima tanto por dentro como por fuera veis tiene varias entonces ahora pues ya sí que me entra veis le voy a poner su tapadera que sería otra lentejuela esta de flores, estas lentejuelas son muy muy duritas Vuelvo a ponerle una una cuentecita de estas que estas no he tenido ningún problema, estas entran perfectamente bien. Ahora le meto una de estas que os digo otra vez, mirad, ¿ve? que son de plástico y ahí entraría y por último Voy a meterle otro igual que esta. Es que he cogido esta, pero este verde no es. Este. El verde que yo que yo ten, que yo quería es este. Este, este no. Estas son las cuentas de Cobeat. Cobeat, lo no tengo ahí escrito para hacer la colaboración con ellos y esto es forma parte de la colaboración, ¿veis? Se pone ahí y por último le voy a colgar esto que es el colgantito, eh, la arandela con un poquito de cadena para ponerle el, los colgajos y con el taponcito que va a rosca procuramos que esté en el centro todo vamos y cerramos a ver, vamos a ver si puedo cerrarlo ahí este, a ver, ahí ahí quizás el que más cueste porque más se mueve es el, el último arito bueno, tiramos de aquí se puede mover ¿eh? si no queréis que se mueva pues nada le echáis un poquito de pegamento lo que queráis ¿veis? y este quedaría así tal cual entonces estos son los dos que yo he hecho para Halloween, ¿vale? Para un Inter que tengo para Halloween. Entonces, aquí creo... O me la he saltado. No, no, está bien. Vale, que está un poco apretado. Ahí. Entonces, ahora... ¿Qué voy a hacerle? Pues... Eh, a ver. Voy a colgarle aquí... Pues los chingitos que yo he ido haciendo. Por ejemplo, esta perlita, ¿veis? Cojo una... A ver... Si la tenía aquí, aquí. Una... Una argollita. La abrimos. Metemos la perlita. Que la quiero poner aquí esta pelita es eh, muy bonita, me gusta un montón, tiene un oriente muy muy bonito. Y la cerramos tal cual. ¿Veis? Y ya tenemos un colgajito. Bueno, mira es que está abierta de ahí. No de la argolla. Bueno, vamos a ver. Vamos a meterla ahí vale y ahora con esto mismo ¿Veis? por eso siempre os digo que aunque lo cierre el chisme ese pero mejor cerrarlo por nosotros y así pues ala, ahora ya no se sale veis uno aquí tengo otro mira qué bonito es un brillantito en plata igual bueno con el guasi vamos a abrirlo y lo colgamos pues no sé por ejemplo a ver dónde está esta que yo me guíe uh -huh. pues lo voy a colgar en este ahí voy a colgarlo aquí más para abajo ven a ver como tendríamos ya dos colgantitos entonces ahora para darle un poquito más de, de color pues vamos a colgarle unos colgantitos que voy a sacar, es que a mí me gustan las grandes, las chiquitillas siempre los digo, pero son las que más gasto entonces cojo este lo abro siempre pues para aquí para allá así Poner un poquito más para acá porque yo o me voy para allá o me voy muy para acá lo engancho ¿ves? este es más largo bueno estas son una unas cuentecitas eh, la naranjita alargada esta de J y -E, estas no esto era de un muestrario que, que bueno que tenía mi padre de de perlita aquí veis y ahora pues vamos a colgarle otro por ejemplo al contrario serán blanco y eh, blanco y negro porque cuentecitas tan chiquititas así de cristal en naranja pues no he encontrado y la verdad es que no hay las que tengo son ámbar que bueno que parecen naranja sí pero no lo son que son estas, ven que en realidad de naranja tienen poco son más bien ámbar pero a falta de pan pues buenas son tortas mira ¿ven? y lo vamos a colgar por ejemplo aquí bueno si quiere colgarse claro a ver métete métete ahí y lo cierro ahí. y por último en el último, que sería este de aquí, en el último, último, último, voy a meterle, fue un gorrito de bruja, que lleva la calabaza colgando, este lo compré por el 11 del 11, bueno ya lo viste ahí en el hall, pero tardó en llegar, la verdad es que está tardando todo un montón, ah, este la tiene puesta, mira, si es que se la he dejado puesta, la he dejado preparada para colgarla, ve, Para correr más, para que no os desesperéis. Bueno, pues lo pongo aquí, que este sería el último eslabón. A ver, esperaros, porque tengo que cogerlo de más para abajo, porque si no, yo misma tapo el boquete y no entra. ¡Hala! Ahí, ¿ves? Y. Cerramos el eslabón pom! Ahí. y ya tenemos todos los colgajitos, ¿veis? puestos. Que os veis que todavía, no sé, anda un poquillo flojo, que puede ser. Pues en vez de arriesgarnos a partir la rosca o pasando la rosca del botón, vamos a meterle, por ejemplo, aquí... Otro de estos, ahí, esta, para acá, esta la pongo aquí, y esta aquí, y ahora, el chisme este, y ahora debería de entrar perfecto, perfecto, perfecto, a ver, tenía que estar a tope, bien, ahí está, veis, yo como soy tan cuadrícula la verdad pues incluso lo sacaría todo para qué porque que, yo tiene que ser cuadriculado para meterle una cuentecita como como esta esto así a ver. voy a poner esta así Ahí aquí aquí aquí la arandela la plateada y la naranja ahora sí y ahora meto esta que está aquí y la voy a poner ahí. y lo pongo ahí, lo centro un poco y procurando que quede centradito le voy dando vueltas hasta que a ver, hasta que se quede ahí son ahora sí ahora sí que sí veis y este pues me queda tal que así y con este con el naranja y verde pues tres cuartos de lo mismo cogemos he hecho esto estos eh, colgantitos veis algunos tienen puesta ya la arandela que la abro para colgarla en la en la cadenita ¿vale? así Cierro. ya tengo uno, otra grandelita, con otro chiquitito, vamos a cogerlo con los alicates que siempre sale mejor que mi dedo, ahí, lo meto por aquí, busco un huequito en la cadena, ahí, y lo cerran aquí, ya tengo dos, y por último vamos a coger por ejemplo este, ahí. vamos a coger la dorita, que no tengo más afuera, no, voy a coger otra, que podría ser, Lo abrimos así, ahí y lo pegamos en otro trocito de la cadena. Por ejemplo, aquí, aquí es que entra, eh. Venga, ahí y lo se Perdón. <ríe> Es que ya que lo tiene todo hecho, se te va ahí, aquí y aquí. Claro que quiero que más de lo que debo. <ríe> ahí. ahí ahí, y por último pues colgamos por ejemplo un charm que nos guste mucho y lo colgamos en el último voy a coger otra grandelita ya tengo el charm ya tengo esto abierto he escogido una uno de calavera de cuatro calaveras que parece que están haciendo el anillo de los juegos olímpicos no, ni se le parece pero vamos así y lo ponemos en el último eslabón de la cadena para que cuelgue ahí y así pues listo así me han quedado mis bolígrafos eh, no, ya ves que no tiene nada es simplemente bueno pues decir quiero colgarle esto, esto, esto lo quiero hacer en verde, en azul o en rojo y nada más y así quedaría, veis, este uno y este otro. Indistintamente, la verdad es que los dos son muy chulos. Y bueno, y te podemos tener un bolígrafo pues, como como los punzones, cada uno para para una ocasión. ¿Qué es Halloween? Utilizamos el de Halloween. ¿Qué es Navidad? Pues hacemos otro de Navidad. Bueno, ¿qué es de San Valentín? Pues hacemos otro de San Valentín. Y así. Pues nada más, es, ya os digo que es, es rapidito, es un vídeo rapidito porque no tiene más. Eh, las cuentas que os gusten y metiéndolas. Gracias a, a Cobeat, pues tengo todo este tipo de cuentas. Que ya os digo que yo he visto que las americanas utilizan todo así. Pero mm, la verdad es que las que yo he visto por AliExpress mm, son bastante carillas. ¿Veis? y a mí me han mandado esta pero claro todo de brillante a mí no me no me gusta mucho y de las otras que me mandaron tengo muchas blancas pero sin embargo en colores no y como yo soy tan cuadriculada entonces yo por ejemplo de la que tengo una celeste o algo así la pondría en el centro pero no se pueden coordinar porque no tengo dos de cada. cara ¿Veis? blanca sí que tengo muchas pero por ejemplo esta es verde oscuro esta es lila mira tengo dos azules azul marino estas dos sí son iguales esta gris celeste rojo dos marrones distintos que nada tiene que ver uno con el otro y una color pues no sé este verde pero solamente una y blanca sí entonces no lo puedo hacer así como una roja, una blanca, una y yo me como, me gusta mucho la simetría, no soy asimétrica, pues ya está. Espero que os haya gustado. Si es así y me queréis regalar un like, muchísimas gracias. Ya os digo que esto no tiene absolutamente nada. Yo cuando hice lo otro no hice vídeo porque uno ya había visto un montón de compañeras de aquí y del de mar y de la cruzando el charco gordo y ya lo habían hecho un montón. Y lo segundo, que como no le veo historia, pues yo que sé, no le veo dificultad ninguna. Quizá la, hora, la mayor dificultad con la que yo me he encontrado ha sido el hacerlo eh, simétrico y que me encajen en todas las piezas vale metiendo metiéndole en, entre cuentas y tal listo pues espero que os haya gustado y sea así y me queréis dar un like pues muchísimas gracias eh, si queréis nos vemos pronto y si ha llegado aquí de casualidad y te gusta lo que veis te quieres suscribir pues te suscribes y si no pues tal día hizo un año <risa> hasta la vista cuidaros y chao suscríbete Dale a like, manita arriba.